El pobrecito se venía, me suplicaba a Sonito Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonito un Nancy Plus. Sonito Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, sonito un Nancy Plus. Nancy no, sí, luz, de corazón, los berracos del sabor. Allá en la orilla del río lloraba a Petra la plateña. Allá en la Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto Cuando el pobrecito se venía Le suplicaba a todita la persona Cuando el pobrecito Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto. Las joyas de la costa 78 revoluciones por minuto. Ay por favor, tráigame un regalito, pero que sea un par de gigantes. Colombia y sus joyas tropicales para el mundo. Colombia y sus joyas tropicales.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 Vida, ¡Ay, es tan bonito! ¡Que yo voy a vacilar! El rey de la en México. El rey de la, la cumbia en México. El rey de la El rey del de la cumbia en México. El rey de la cumbia en México. Nuestro sello de casa, nuestras cumbias. Y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello de casa, nuestras cumbias. Y claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Con un, seguidor, con un, hay un Palacio rellito, de hierro y de pura pero que se ando, que ando que hay baila bailanera, baila tú la regalitos regalito tan bonito que yo voy a vacilarme Rango, realito, pero, no pero Homero, este sonido es diferente. Anda, Homero, este sonido es versátil. Toca todo tipo de música. Pero Homero, este sonido es diferente. Anda, Homero, este sonido es versátil. Toca todo tipo de música. Sal, Oh, la linda Que yo voy a vacilar contigo Caigo un morrallito, que sea, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, los Bogiganto bo bo bo ah. Gracias gracias por gracias por gracias por tu preferencia Gracias por tu preferencia Gracias gracias gracias gracias gracias, gracias por gracias por tu preferencia